Hola, ¿qué tal, amigos aficionados? Bienvenidos sean a una emisión más aquí en rojo.com Transmitiendo para todos ustedes hoy, sábado 9 de agosto 2014, desde nuestros estudios centrales en Los Cabos, Baja California, Sur, de México, desde la cabina del pato. Así que un gusto darles la bienvenida a la emisión de hoy. Ya lo sabe, como siempre, trataremos de entretenerlo en este espacio para darle a conocer lo más relevante que viene sucediendo dentro del apasionante mundo del deporte motor en la especialidad del off-road. Ya lo sabe la expresión más salvaje del deporte motor es justamente el Abroad así que acompáñenos los siguientes minutos esperamos pues que esté aquí con nosotros para compartir precisamente todo lo que viene sucediendo así que sin mayores preámbulos pues arrancamos y fíjese usted que la primera información, la primera nota que con la cual queremos abrir la emisión de hoy sábado, es algo que nos parece realmente muy interesante, como es el regreso de la marca Toyota, junto con Ivan, el Iron Man Stewart, a otra carrera más de Score International Baja 1000, esto va a suceder el próximo mes de noviembre, del 12 al 16 de noviembre, acaba ya de confirmarse esta noticia, la marca Toyota quien se había alejado del campeonato antes... Incluso de que fuera retirado De que renunciara o que vendiera La empresa Salfish, ya tenía bastantes Años, desde el 2000, había sido La última aparición de Ivan Stewart y de Toyota en una internacional bajamil Recordará usted que fue la primera ocasión Que históricamente se hizo la ruta Desde Ensenada hasta Cabo San Lucas Mala suerte en aquella ocasión Para Ivan Stewart, quien se quedó tirado allá en San Ignacio Y desde entonces ya no había Vuelto a aparecer, así que para este 2014 Estará regresando la marca Y aunque muchos de nosotros hicieron ver nuevamente a Ivan Stewart manejando la unidad, esto también ya quedó confirmado, no será como piloto Ivan Stewart, él será el director técnico de todo el grupo, él será el responsable, el jefe vamos de toda la escudería y han contratado algunos de los competidores o algunos de los que estarán manejando esta unidad de la marca Toyota, una prueba que estarán haciendo con este vehículo el 2015 Tundra TRD Pro Series y los corredores que estarán a cargo del auto serán Jamie Beswick Andy Bell, Ryan Millen y Ted Moncur, todos ellos forman parte pues del equipo de conductores que estarán tripulando este prototipo, este vehículo nuevo que estará lanzando Toyota el 2015 Tundra TRD Pro Series y estarán participando en la categoría Full Size Stock, así que indudablemente no deja de ser una noticia muy relevante, ya sabemos que en los últimos meses Roger Norman, quien es el nuevo titular de Score, ha llamado, ha tenido a su lado a Ivan Stewart, lo tuvo como mar lo ha tenido también en algunas otras actividades dentro de la organización preocupado seguramente Roger por también hacerse seguir por gente que está muy identificada con la organización, hay que recordar que uno de los corredores legendarios 22 veces ganador nada más de score baja 500 y de score baja 1000, así que pues indudablemente que es un hombre muy importante, Ivan el Ironman Stewart, y ha estado al lado de Roger Norman en estos últimos meses hemos tenido oportunidad de saludarlo en algunos eventos de San Felipe en la 250 en la Baja 500 y también en la pasada Baja 1000, así que pues indudablemente que es un aliado muy importante para Roger Norman y bueno, ahora pues tendrá seguramente una responsabilidad también importante al regresar junto con Toyota a participar con un equipo de competencia en la próxima edición, la edición número 47 del Internacional Baja 1000, así que nos parece que es una noticia importante por todo lo que significa Ivan el Iron Man Stewart, para Score y por todo lo que significa indudablemente para Toyota y lo que lograron juntos a lo largo de muchísimos años la verdad es que es una trayectoria impresionante la de Ivan Ironman Stuart sobre todo en Score y que bueno, ahora vamos a tenerlo de regreso aunque será como director técnico de este nuevo lanzamiento de esta propuesta que estará haciendo Toyota y la intención de acuerdo a lo que indica el ingeniero en jefe también de la marca, Mike Swears, quien ha dicho que la labor es asegurarle a cada uno de los próximos dueños de este modelo de Toyota es que las expectativas y las demandas sobre el vehículo se rebasen y qué mejor terreno precisamente que las mil millas de la internacional baja mil que son condiciones extremas para venir a realizar este último test la última prueba para esta unidad y por supuesto entregarlo obviamente ya con todo mejorado para que no haya ninguna queja así que estará de regreso pues toyota y estará de regreso también Alban estuvo ya como parte de una escudería en la edición número 47 del Score International Baja Mil que se estará corriendo del 12 al 16 de noviembre, así que importante esta noticia, el saber que pues ya los tenemos de regreso, ya es grande me parece que es un corredor grande ya Ivan Stewart, no sé la verdad, ignoro hasta dónde pudiera alcanzarle para a esta edad que tiene, rondas los 70 años aproximadamente a Ivan Ironman Stewart, no sé la verdad físicamente y si estaría facultado como para enfrentarse nuevamente a este reto de correr la, la internacional baja mil, la verdad no, no lo sé lo ignoro, sin embargo por lo que hemos visto en las últimas apariciones públicas que ha tenido Ivan Stewart, luce físicamente muy fuerte, luce, luce la verdad muy bien, así que me parece que no habría ningún problema para que él mismo fuera parte como conductor en algún momento del vehículo, no lo sé si la verdad esto pudiera darse en las próximas ediciones de algún evento más de SCORE, por lo pronto están anunciando que estarán ya formando parte de la próxima edición número 47 de la internacional Baja México. Y en otra información, pues tuvimos actividad, la verdad fuera de, de costumbre no es la verdad lo más usual que haya actividad del automovilismo a mitad de semana y esto se dejó venir allá en Sturkis, en Dakota del Sur con la ronda 11 y 12 del campeonato de Off-Road Championship que se celebró precisamente en ese lugar le comentábamos en la edición anterior que se estaba dando el estreno o el debut de Jesse James, es un corredor que es conocido, ha tenido participación en SCORE, ha corrido en Trophy Talk es más bien identificado en de la industria del motociclismo también pertenece a esa industria de las motos y que también otro dato relevante de jesse james es que fue el esposo de sandra bullock se separaron ya lo saben una serie de escándalos, involucrado este, Jesse James en alguna situación delicada con algunas otras mujeres, en fin, se hizo todo un escándalo hace algunos años cuando se dio finalmente la separación de Jesse James y de Sandra Bullock, esta artista de Hollywood, que la conocemos bastante bien por muchísimas de sus cintas que han recorrido el mundo y que bueno, estuvo anunciado para presentarse este martes y miércoles allá en Dakota del Sur en esta ronda número 11 y 12. No pasó gran cosa con Jesse James, la verdad es que no, no ocurrió gran cosa con él, lo que sí es que las emociones dentro de este escenario en donde se llevó a cabo esta competencia, el Buffalo Chip Power Sport Complex de Dakota del Sur, la verdad es que fue bastante interesante, muy intenso todo lo que sucedió. Los triunfos fueron para en la jornada del martes. Para Mark Jenkins, que se lleva la Pro 4, Charles Hart triunfa en la Pro 2 y Jared Brooks, que se lleva el primer lugar en la Pro Light. Sin embargo, en el transcurso de la competencia, por mala suerte, la verdad es que le fue bastante mal. Keegan DK, e. quien estaba también probando suerte en la Pro 2, pues llevaba una serie de cinco victorias en la Pro Light de manera consecutiva. Estaba dominando la carrera y desafortunadamente tuvo una falla mecánica, se le quiebra el vehículo y no puede cerrar esa gran actuación estaba haciendo lo mismo que C4 Grips y en, en la Pro 2 ...estaba también haciendo una muy buena labor... Desafortunadamente también quedó fuera... ...por fallos en el vehículo... ...y de esa manera no pudieron cerrar... ...la jornada del martes... ...así que le repito... ...los ganadores fueron... ...Mark Jenkins en la Pro 4... ...Chad Core en la Pro 2... ...y Jared, Jared Brooks en la Pro life ...eso fue lo que sucedió... ...en lo que se refiere a la jornada del martes... ...pero también el miércoles volvieron a regresar... ...a este escenario muy difícil... ...la verdad este lugar en donde se llevó a cabo... ...esta competencia rodeada... De, de, una, de una serie de la vegetación Que es muy, muy usual En las zonas altas, finos Y además la temperatura que estuvo bastante bien Por ahí se dejó sentir lluvia ligera Pero que no... Obstaculizó para nada la realización de, de la competencia, y esta pues finalmente se llevó a cabo. Y bueno, para la jornada del miércoles tuvimos que en la clase Pro 2 se llevó a cabo la presentación también de, de Ian Kincaid quien había tenido mala suerte en la jornada anterior en la Pro Light, no pudo cerrar la actuación para llevarse el triunfo en la categoría. Y bueno, estrenándose dentro de esta Pro 2, consigue su primera victoria. Así que, pues es una de las notas relevantes que sucedieron. En el miércoles en este escenario allá de la de del sur, y en lo que se refiere a la pro 4, el vencedor fue Johnny Graves. La verdad es que los inkay y los grips están haciendo una gran labor en este campeonato. Prácticamente es de ellos, están llevando los podios, aparecen con muchísima frecuencia. La pro 4, que es la clase estelar, se la lleva Johnny y la clase pro 2 se la lleva CJ Grips. En la pro light tenemos el triunfo para él precisamente, y esto fue más. Menos de lo que sucedió en el transcurso de la semana, martes y miércoles, allá en Dakota del Sur, con la realización de la jornada 11 y la jornada 12 dentro del All Road Championship, que también reúne a una gran cantidad de figuras estelares. Me parece a mí que el All Road Championship o el Torque Series es junto con el Lucas Hoy, los dos campeonatos de pista más interesantes, más importantes que están llevándose a cabo en la Unión Americana por la calidad de los corredores y también por el número de participantes. Que están dentro de cada una de las categorías A diferencia, como ya lo hemos comentado En algunas otras ocasiones De lo que viene sucediendo con Speed Energy Fórmula O2, la verdad ignoramos La razón por la cual hasta el momento Robbie Gordon no ha logrado consolidar Un grupo más alto y además Mejor calidad también de sus competidores Esto de alguna manera le afecta También lo que ha venido haciendo Este muchacho de Abdalí López Hijo de Juan Carlos Elpin Que está figurando en ese campeonato De Speed Energy Fórmula O2, sin embargo para ser sinceros, la verdad me parece que haciendo eventos, además en grandes escenarios, en escenarios muy importantes de la Unión Americana les estoy hablando de Indianapolis, de Michigan, de Illinois, en fin de todos los grandes escenarios en Las Vegas también, y tener o ofrecer este serial con eventos donde participan a veces solamente siete corredores, ocho corredores pues me parece que deja mucho que desear, porque la fanaticada indudablemente está esperando eventos como los que está ofreciendo The O'Groach en o también Lucas Oil of Road Racing Series que reúnen hasta 20-25 corredores por categoría y que la verdad son duelos impresionantes y además cada categoría nutrida con grandes corredores, la verdad es que por ejemplo en Lucas Oil ver en medio de la pista a la misma vez a corredores del tamaño de Carl Renner, de Bryce Menzi de Roma McCracken, es impresionante la verdad ver esa gran calidad de corredores con esa trayectoria que lucen y que además están enfrentándose hoy a corredores que vienen empujando y muy fuerte, como es el caso de Sheldon Grip, como es el caso de CJ grips que también está alcanzando cosas muy importantes, y bueno, la verdad es que se está convirtiendo, y hoy estamos acá, de este lado, en la Unión Americana, tenemos oportunidad de ver cómo el automovilismo fuera de camino tiene grandes espacios y muchísimos espacios en la televisión abierta, en las diferentes cadenas de televisión, y que la verdad le brindan una atención muy, muy importante a toda esta serie de campeonatos, así que me parece que por el momento En lo que han hecho En los últimos años Por ahora Dentro de lo que son Los campeonatos de Tanto Thor Como Lucas sol Creo yo Que están a la cabeza Dentro de calidad Y cantidad De corredores Así que en la semana Tuvo lugar La jornada 11 y 12 Dentro de Thor Ellos estarán regresando Para finales de agosto Con su siguiente fecha Y hay que recordar también Que la próxima semana Se deja venir La carrera más larga De off-road En la Unión Americana Como es la ruta De Vegas a Reno A cargo de Best Indie Desert Y la verdad es Que eso llama Poderosamente la atención, habrá actividad desde el próximo lunes, allá en Las Vegas, cuando seguramente una gran cantidad de aficionados se dejarán sentir en la ciudad del juego, en la capital del juego Para ser testigos también de este Nuevo duelo en la ruta Donde son más de 70 los corredores Que veremos la próxima semana Enfrentándose en la calificación Para pelear precisamente La mejor posición en el arranque De salida, así que la próxima semana no se lo olvide Estará llevándose a cabo la ruta Más larga de off-road en los Estados Unidos Como es Vegas Reno A cargo de Best Indies Eso es lo que sucede dentro del ámbito internacional Pasamos ahora a lo que está ocurriendo dentro del ámbito local. Ayer viernes allá en Veracruz tuvo lugar la presentación de la segunda edición de la Baja Veracruz, este evento que ya arrancó el año pasado y con gran éxito, y bueno, ayer llevaron a cabo los organizadores la presentación de la segunda edición de La Baja Veracruz 4x4 2014, eso fue muy temprano en un restaurante muy conocido de Coatzacoalcos, Veracruz, pero fíjese usted que lo importante de esta presentación, al menos a mi parecer, es que estuvo también como uno de los invitados de honor el licenciado Harry Grappa Guzmán, secretario estatal de turismo, nada más y nada menos, secretario estatal veracruzano de turismo, llevando la representación del gobernador del estado, Javier Duarte Ochoa, estuvo el alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, el ingeniero Joaquín Caballero, esto en una demostración del gran respaldo que las autoridades del estado y del municipio están ofreciendo a estos eventos que promueven el potencial turístico del estado de Veracruz. Estuvo, por supuesto, también toda la gente que está a cargo de la organización, como es el caso de Bernabé Samuel, que es el director técnico de upro méxico hay que recordar que este serial este evento lleva también las siglas de la unión de promotoras surgidas acá en baja california sur y que ahora también ellos también la están la están manejando pablo rocher presidente de upro veracruz raciel gardusa que es el director del evento el arquitecto edgar enríquez de veracruz extremo y bueno los representantes de todas las organizaciones y de clubes que están promocionando precisamente el automovilismo fuera de camino este evento va a tener un del 29 al 31 de agosto a finales de este mes y estarán participando 4x4, quads UTBs, ATBs, Minimicabios y todas las categorías de automovilismo fuera de camino. Así que una gran presentación la que tuvo lugar ayer en Coatzacoalco, Veracruz. Le repito lo importante, es la presencia y la participación otorgando el apoyo que de parte del Estado y del Municipio para estos eventos virtuales, lo cual la verdad nos da mucho gusto que también las autoridades se involucren también en la promoción de esas actividades. Este fin de semana, hoy sábado y mañana domingo, tendrá lugar... El único recorrido oficial de la costera 250 que es la siguiente carrera a cargo de la unión de promotoras de acá en, en baja california sur y que para este fin de semana se tiene este recorrido esta ruta que son aproximadamente 250 kilómetros saliendo de ciudad constitución para terminar en la capital de baja california sur en la paz esta es una de las rutas tradicionales también que es del gusto de muchísimos equipos lo mismo de los municipios de comundú de los cabos y de la paz así que me parece que este fin de semana Semana, habrá bastante actividad por este recorrido que toca gran parte de la costa del pacífico, hay muchos lugares que son de sobra conocidos por toda la fanaticada, como es la Plaza de Venancio, como es el Conejo, conquista agraria, estará bajando por la zona de los hilos de esta carrera, para terminar la meta, estará establecida en el hilo el centenario que ya ha elegido, pues la verdad le queda muy poco, prácticamente está ligado ya con la zona urbana de la capital del estado, de la paz, así que una gran cantidad de aficionados seguramente se estarán moviendo este fin de semana, solamente para ver los recorridos y la próxima semana se deja venir ya la carrera, que es apenas la fecha número 3 en el serial estatal, a cargo de la unión de promotoras en donde participan, pasó Posición estatal de automovilismo y la organización Pro Baja. Así pues, amigos aficionados, llegamos al final de la emisión de hoy. Hoy sábado, sábado 9 de agosto. Que tengan ustedes, la verdad, un excelente fin de semana. En nombre de Norma Ceseña, comandante y jefe de todo este esfuerzo. Rodrigo García, a cargo de los controles técnicos, un servidor Alfredo Polanco, les damos las gracias y los invitamos a que no se despegue de nosotros en nuestra señal de www.patorojo.com Ya lo sabe, estamos esperando también contactar con todos ustedes a través de nuestras redes sociales, que nos haga llegar a usted ustedes su comentario, información, en dado caso que tenga algún evento cerca de donde usted radica, cualquier cosa que sea de interés dentro de esta especialidad del deporte motor, la verdad se lo vamos a agradecer. Por lo pronto ha sido todo, muchísimas gracias, lo esperamos en la próxima.